Muy buenos días, gracias a Dios por este día 14 de junio del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana Les damos las gracias porque ustedes comparten su tiempo con nosotros Y es para nosotros muy valioso Gracias a Telenor Canal 10 Que nos permite entrelazar con todo el nordeste Desde la provincia, Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas que por cierto, hoy 14 de junio se celebra ese día de ese movimiento revolucionario 14 de junio, que más adelante estaremos hablando. También gracias que llegamos hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas, al 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con la provincia Sánchez Ramírez,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 en otras latitudes del globo terráqueo, con su trabajo honesto día a día. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros vamos a estar llevándole todo el acontecer local, nacional e internacional, las incidencias recogidas en estos dos días de huelga y también las consideraciones de sus integrantes. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED. Para hoy la Oficina Nacional de Metrología ONAMED nos dice que las condiciones de lluvia van a estar escasas debido a que tenemos poca presencia de campos nubosos y sigue incidiendo la presencia de polvillo del Sahara. Estas partículas microscópicas, que son las que provocan que el cielo se vea a veces un poco brumoso, y también en el horizonte, al amanecer o atardecer, algo rojizo y, y, y la parte del sol grande, estas partículas van a estar incidiendo para que no se produzcan lluvia. Pero sí, mucha calor, mucha calor en toda la geografía nacional. Se recomienda a la población ingerir líquidos para evitar deshidratación, vestir ropas ligeras, y también de colores claros, no exponerse a las radiaciones de sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden ocurrir pequeños aguaceros en zonas de los Haitises, cordillera central, en fin, pero en la mayoría de la geografía nacional se va a mantener con pocas posibilidades de lluvia, así va a regir también para el día de mañana viernes. Estas son las condiciones del tiempo que nos da la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED, para el día de hoy. La Voz de la Mañana hoy va a estar tratando las declaraciones de los dirigentes de los movimientos populares que convocaron al paro de huelga antes de ayer y ayer. Vamos a escuchar sus declaraciones a raíz del levantamiento del paro laboral ayer, ayer a las seis de la tarde. Escuchemos. Bueno, tú sabes que siempre el segundo día la gente abre algunos comercios, pero con cierto temor es midiendo el pulso de la huelga, del paro. Pero nosotros le decimos estos comerciantes temerarios, porque son temerarios, provocativos. Nosotros luchamos también por ustedes, porque la mayoría de ellos ya tiene dinero y vive en urbanizaciones. ¿Y cómo están las calles de sus predios, llámese urbanizaciones? ¿Es que usted no piensan en los pobres de este pueblo cuando nosotros exigimos la construcción de un hospital especializado? ¿Es que usted no piensan en los pobres cuando se transita por muchas calles que son guayos de tantos hoyos que tienen? En el puente de Ugamba, donde puede caer un niño o una persona adulta, porque no sirve en el puente de Bijao, que el río puede ahogar en sus crecidas a los moradores de eh, Atillo, Bijao. ¿Ustedes no piensan en que ese fiscal hay que quitarlo de ahí porque no resuelve los problemas de su pueblo? Porque no es capaz de decir la verdad ante un caso... ...que acontezca aquí como fue el caso de nuestro Vladimir... ...los problemas de las guaranas, ...entre otros... ...y nosotros decimos... ...hemos sido capaces de entregarnos, de darnos a la lucha... ...de ofrendar nuestra vida si es necesario... ...por las principales obras de este pueblo y el señor gobernador ni siquiera es capaz de buscar un ministro nacional porque él no tiene la facultad de resolver la facultad que tiene Juanito es de promesas promesas que no se cumplen así es que lamentablemente Seguimos en la lucha, estaremos en la lucha, porque hasta que no se clarezca la muerte de Vladimir, aquí no habrá paz. Así que, señor gobernador, no nos hemos reunido con usted, porque usted no cumple. Y al señor alcalde, que ayer le decía que los barrios esperan por él, él mostraba un video donde eh, eh, eh, presentaba a los abogados cuando rifaban las pequeñas obras porque dice las obras, las pequeñas obras del presupuesto participativo hay otras cosas señor alcalde que en algunos barrios no se toman en cuenta así es que Seguimos la huelga, seguimos firme, nos reuniremos eh, en las horas del día y determinaremos el qué hacer con esta huelga. Bueno, ahí podemos escuchar eh, las declaraciones de Odilín Morel, la presidenta de la Asociación de Junta de Vecinos de San Francisco de Macorís y creo que luego hay otro, otro parte ya cuando levantan el paro, esta es la primera parte donde están ah, hablando diferentes puntos que vamos a analizar pero vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez Francis, muy <risa> buenos días este 14 de junio bueno, gracias, buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes, Adiós las gracias por la luz de este nuevo día y pedirle que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia para afrontar las situaciones de cada día. Yo soy Francis Rodríguez, agradecido de ustedes porque cada mañana nos hacen su programa este de mañana en sus hogares. Tenemos aquí, Francis, hoy día 14 de junio, día... Día de la del, raza inmortal. La raza inmortal, los héroes del 14 de junio. Así es. Y nos tomó aquí analizando el paro laboral, precisamente por reivindicaciones sociales de este pueblo. Aquí estuvimos escuchando a Audilín Morel, ella menciona muy, muy explícitamente al sector comercio, haciéndole un... Una, llama desaprensivo. Un, llamándolo, <coughs> ¿verdad? Diciéndole, óigame, nosotros arriesgamos su vida, nuestras vidas también por ustedes, donde ustedes viven, también los alrededores, hace falta que arreglen calle. ¿Por ustedes entonces no no respetan el segundo día de paro? Porque parece que abrieron algunos comercios. Pero no, fue muy o sea, mínimo, poco, fue muy mínimo. Y yo creo que, que la parte comercial, que es el tren productivo de las sociedades, hacen un rol y son lo que sostienen las familias, de la gran mayoría también, sí. de los que sufren, o sufrimos estos mismos problemas porque son comunes sí. son de esas cosas que nosotros como parte de nuestros gastos o nuestros ideales no están computadas no porque es hacer computada. un puente <coughs> perdón que estoy afectado de la gripe hacer un puente no está íntimamente ligado al bolsillo de una cantidad de familia es que a través de la, de la rueda comercial de bienes y servicios, los ciudadanos consumimos, trabajamos y producimos. Sí, ella hace... Entonces el Estado debe de devolverlo sí, en, en, obras, inversión. en inversión. Pero esa inversión, en hoy, sabemos que el Estado no tiene la más mínima fórmula para plantar siquiera la limpieza del terreno del hospital, porque está comprometido Mira Francis escuchándote hablar, el Estado tiene que pagar un 23% de intereses, a y Paco. tiene que pagar también un 25, creo que no, un 27 de, de deuda casi uh -huh. está llegando a un 52 entonces está quedando un 48 uh -huh. para pagar los gastos fijos de empleomanía, por ¿Y ejemplo inversión, ¿qué queda? pero espérate, óyeme uh -huh. Para eso necesita buscar prestado, porque ni siquiera tiene, para poder cubrir la, la nómina completa. Entonces, de inversión, supuestamente en el presupuesto hay un 15%, digo supuestamente. ¿Por qué? Porque eso depende si pueden conseguir dinero prestado. Esa es la situación. Ella hace referencia a dos puentes, que es el puente de Ugamba. Ese puente de Ugamba, ahí, con, con el ciclón María, se pudo evidenciar la necesidad de un puente ahí para poder comunicar a Ugamba con Rivera del Jaya, San Vicente y esas zonas ahí. Sinceramente, ahí fue que desmontaron al presidente Danilo Medina, ahí fue que lo llevaron por hacer una de las partes más afectadas, y ahí fue que el presidente prometió hacer ese puente junto con, con el ministro de, de Obras Públicas, alardando que eso era pequeño, que eso se podía hacer, en, en poco tiempo, que eso se iba a hacer en tres meses Sin embargo, todavía está esperando Más de año En Bijao se hizo una misa En el mismo río Bijao Ahí mismo todos los comunitarios hicieron una misa Exigiendo y pidiendo que se, se, que, que se haga un puente Ella hace referencia a esos dos puentes Porque son vitales para el desarrollo y la comunicación De esas comunidades Entonces, cuando hace alusión al tema Odilín Obviamente que ha sido la voz Del movimiento en este <coughs> En este periodo Pero a, trata Muy Sutilmente lo del alcalde Eso me llama la atención Bueno, ella le dice que no solamente Son esas obras que Él menciona como obras Que esas son pequeñas, que hay otras Que debe de hacerlas eh, también hace eh, una aclaración sobre el gobernador Que no fue capaz de traer aquí bueno, un ministro eh, Que pudiera resolver el problema Que pudiera volve, brindar soluciones sigo al problema insistiendo, En lo municipal Hay muchas cosas que hay que tratar Y que la administración tiene que resolver y en la forma que el movimiento se expresa, el que está más cómodo es la alcaldía. Con la propuesta de presentación de obras que la voy a, la podemos desglosar a seis meses de presupuesto, con apenas a dos meses para producir el nuevo presupuesto 2019, me encuentro de mucha suspicacia, hay que analizarlo y en qué se está invirtiendo el dinero de San Francisco de Macorís pero ahí está el tema de la delincuencia no lo toca mi amiga Odilín bueno, de que eh, los barrios están padeciendo las mismas situaciones a diario como tú decías ayer ella, Entonces, lo, ella lo tocó ayer no estamos, pero se están diluyendo y voy a, a, a decirte el problema es Reggie Victorio. Ellos tocan ese tema de fiscal, porque ellos consideran que Reggie Victorio es la Incluso parte... Incluso ya, ya Reggie tiene que salir de su cargo porque tiene bastante tiempo y creo que él mismo ha promovido el interés de ya, porque los ministerios públicos tienen un periodo y el consejo del ministerio público... Lo cambia, sí. Tiene que hacer lo propio. Ahora bien... Ellos, ellos, ellos él consideran, es una pieza de la investigación. Él, ella considera, o el movimiento considera, porque ella es simple sí. eh, la vocera, el movimiento considera que Reyes Victorio es la pieza de estancamiento para la investigación, por ser la parte principal, ya. y ellos entienden que ya debió de darse un informe. No, pero ya en, la, en Santo Domingo se claro. dio el informe, lo que hay que, he dicho, la familia de Vladimir, le duele, Vladimir, aparte del dolor que tiene el movimiento y el pueblo. Pero creo que los más dolidos son la familia. La familia tiene que actuar, tiene que empoderarse, tiene que actuar con sus abogados, tiene que exigirle directamente eh, la familia, porque son los únicos, porque te voy a decir una cosa, si he de llevar el caso a las últimas consecuencias, el movimiento por sí solo no lo podría hacer. No, no lo puede hacer. ¿Porque no tiene calidad? La familia sí. La familia sí. Lo Entonces, puede, quienes puede presentar... tienen el estancamiento ahora mismo son los dos sectores. Y yo soy de lo que cree como abogado el primer... que el primer paso lo debe dar ya la familia y decir, está bueno ya, y denme lo, los informes que ustedes tienen que quiénes son. Porque para dar lo que hicieron en la capital... Entonces eso dice que el movimiento... Y ponerlo entre el, entre la investigación que tiene, que siempre he dicho, la explicación que da el movimiento a raíz de la muerte de Vladimir, me parecieron sumamente interesantes. Claro. Para ser discutidas... Esos videos bien explicados. ¿eh? Óyeme, para ser discutidas en un escenario de justicia y Entonces... ponérselo a un juez, la versión del Ministerio Público y la versión... De la familia y el movimiento Entonces el movimiento no ha eh, motorizado, y motorizado bien el proceso Claro Se ha limitado a acusar claro. A las partes integrantes de la comisión Pero no ha hecho su propio trabajo Que debe de hacer junto con Y la policía la familia. tiene que poner de su granito de arena Pongan lo que dice el movimiento Que son los policías Investiguenlo. la investigación va a arrojar Si son o no son Bueno la investigación preliminar que se hizo está diciendo que no es la policía. Ahí es que el movimiento. Pero esa es la del, del Ministerio Público. Sí, sí, sí, del Ministerio Público. Ahí es que el movimiento dice y, y acusa directamente eh, que hay un contubernio entre la fiscalía y la policía para bueno. dar ese informe. Ahora, es lo que tú dices. Entonces le toca a la, a, al movimiento, junto con la familia, claro. eh, hacer eh, eh, este, ese espacio de es, discusión espacio y de que discusión. un juez vea. E empiece a instruir a este caso porque ya es tiempo de que se empiece a instruir porque vamos a seguir hablándole al aire porque fíjate una cosa los funcionarios ya sabemos por la explicación que tú dabas estadísticamente de cómo está distribuido el presupuesto de este año para la República Dominicana y por el gobierno actual tú sabes de qué ellos no se desprenden de la suma que se gasta en publicidad para sostener una opinión pública confundida y cómo se ha dilapidado el presupuesto del 4%, que nunca fue problema de dinero, Mira. sino de planificación y de sujeción a un orden de educativo para buscar resultados. Sí. Aquí hubo un, un presidente muy famoso que se hizo eh, famoso, valga la redundancia, por su forma de administrar. Y se hizo también famoso la frase 60-40. 60 de gasto fijo y 40 de inversiones. Y nadie lo movía de ahí. 40 de inversiones. Nadie lo movía. Incluso hacía más a veces de 40. De 40. Y ahora, ahora, gastos fijos arropan totalmente estos gobiernos, totalmente, de tal manera que pa, po, para el día poder día. hacer algo, mm, Francis, el día a día, hay que buscar prestado. El día a día, Entonces, el, el dinero está es, para moverse el día a día. Lamentablemente, este cuando el movimiento menciona las obras del hospital regional, que ha sido puesto en el presupuesto nacional en otras ocasiones y ahora también, volvió a introducirse y está en el presupuesto y no se ha hecho nada una franca violación a la constitución indudablemente que cuando el gobernador dice que está en proceso de licitación gobernador cambie la palabrita porque una licitación no dura tanto no, no dura tanto gobernador uh -huh. eso se toma eh, menos tiempo a, a, eh, cambie y, y de otras razones por la cual no se ha iniciado ese hospital aquí en San Francisco de Macorís, es que para toda la región, para beneficiar a todos los ciudadanos del Nordeste completo, que se necesita, está en el presupuesto, pero es que está aprobado. Entraron en contradicción el subdirector y el propio gobernador por venir a una visita que parecía oficial, pero no fue oficial, o era oficial pero no se completó con llegar y ponerse al día con el gobernador provincial. Yo entiendo que Juan Antigua actuó correctamente, porque él planteó necesariamente, no planteó un escenario de, de congre, congregar a las partes para buscarle soluciones. Vino individualmente y luego quiso reunirse ahí yo creo que está la parte bueno, mira y te voy a decir algo un gobernador es la representación directa civilmente del, go del gobernante de tu claro pero Entonces, un, un director de la de, de, de la policía director. en este caso un subdirector de la policía es muy poco lo que puede hacer eh, aplaudimos la intención como pueblo verdad como ciudadano pero a él no le atañe, a él no le atañe en estos casos. ¿Por qué? Porque deben de traerse funcionarios que brinden una solución a la problemática que está planteada. ¿Y qué puede hacer un subdirector de la Policía Nacional? No, simplemente traer más tropas y, y dirigir lo que es el control en un proceso huelgario ¿Qué esperamos? Uh -huh. Que este contingente de Ciudad Tranquila se quede en los diferentes barrios de San Francisco de Macorís Recuperando y, y el Y por fin los dominicanos podamos eh, disfrutar aquí en San Francisco de Macorís De las horas nocturnas Que poder visitar a nuestros amigos, a nuestros familiares O un club, o un cine En definitiva ¿Se puede evaluar como positiva la, la huelga? Bueno, si tú ves por los resultados ¿Qué se logró con esto? Nada ¿Qué se logró con esto? Por lo menos se le mandó un mensaje de que el pueblo cuando se une, en un momento, que vuelvo y repito, la unidad estaba en 24 horas. Yo la que... otra parte la puso el terror de los individuos estos que están captados en cámara y que dieron muerte a, a dos jóvenes, porque murieron dos jóvenes. El más beneficiado de esta huelga, Francis, es el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque esta huelga ha servido de un escape, de un escape de presión social. Ah, bueno. Entonces, a nivel nacional hay una presión social insoportable. Cuando tú ves que en San Francisco de Macorís hay paros laborales y que en Navarrete o Licey se está mencionando lo mismo o, o que en Capotillo se está mencionando lo mismo, hay una presión social insoportable y el gobierno se está jugando con la paciencia del pueblo porque el gobierno se ha hecho oídos sordos, y se mudo. ha ido ojos ciegos y mudo una de ante las, las reivindicaciones sociales. Una de las cosas que mejor le va al gobernante, pero que yo digo que es improcedente para el cargo, es el silencio. Bueno. No dice cuáles son sus pareceres a, a temas amplios de la nación. Y vuelvo y repito, y ahora vamos a entrar en detalle. Estoy convencido de que debemos de movilizarnos como pueblo en contra de la alza de los combustibles que está encareciendo la vida de nuestro pueblo, de todos nosotros, en todos los niveles. Estamos pagando un combustible que no debemos pagar ese precio. ¿Y el precio de la corrupción, Francia? Ahí empieza parte del precio de la corrupción, porque en ese trasiego de combustible limpio... Hay mafia. Hay una mafia de años. Vamos a unirnos, pueblo. Vamos a, dejar, vamos a tomar un día para no comprar el combustible, para mandarle un mensaje... Y esto no es en contra de los que los venden, porque los que los venden, el Estado mismo solamente le deja una proporción del pastel que no se justifica tampoco. Hay Vamos contacto. a una llamada. Muy buenos días. Buen día. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Buen ¿Cómo día. ¿Cómo están? Bien. Le va a hablar Carlos Armanza de las Guaras, la San Francisco. Ah, ¿cómo está, ah, todo ¿cómo está Carlos? Todo, ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo está la guarana? ¿Cómo pasó todo ayer? Sí, aquí pasó más o menos tranquilo Se quemaron muchas gomas, tiraron muchas piedras Pero no hubo daño a las propiedades Ni a los seres humanos, es lo más importante Eso es importante Entonces eh, eh, Randy, es sí. para un comentario breve de, en, en, en, en, Con respecto al gobernador Ya, adelante okay. Mira, él tiene, muy, él tiene muy buenas intenciones el gobernador Sí. Yo le veo. Lo que pasa es que lo han dejado solo. Sí. Tú sabes, Francisco, como se dice en el campo en aquellos tiempos, una sola golondrina no levanta no. a Si ellos se unieran, el senador, el diputado, el presidente del partido, en San Francisco de Macorís con el gobernador, cuando fueran a la capital, a donde el presidente, o a obra pública, donde fuera, se le pusiera caso, atenciones, pero lo dejan al pobre viejito solo. Es verdad. Señores, pero por Dios... Y tenemos autoridades que tienen, que están en gobierno ahí, que ellos pueden ayudar. Y sí. no se unen a ese pobre hombre para ayudarlo. Es verdad. Yo creo que... ¿No eh, me entiendes, Frank? Y eso es lo que está pasando. Estoy de acuerdo. Mientras tanto... Que ellos, que ellos traten de ayudar a San Francisco porque lo elegimos para eso. Yo entiendo mi, que sí. Mientras tanto, la guarana ellos no tiene agua. Mío, pasen okay. buen día gracias por, por llamar usted. y manténgase en no. sintonía siempre. Mientras okay. tanto, la, la guarana no tiene okay, agua. Man. No tiene sistema cloacal, eh, las calles están todas deterioradas. Se le ha puesto poco caso. Eh, la Guarana dice. está difícil, está difícil. Le bueno, y San Francisco. Seguimos evaluando estos paros de 48 horas y lo que ha sido el y ya de, el día después, ¿verdad? Y las distintas opiniones acerca del mismo. Vamos a saludar. A los amables televidentes del WhatsApp, Miledis Tanar de Tenares, que en este maravilloso día Dios nos sostenga con su amor. Gracias igual para usted. Fior de Pimentel nos manda también, nunca digas no puedo, levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Muy buenos días, que el Señor les guarde a ustedes y su familia igual para usted. Qué bello mensaje. El número que termina 5645, señores, el Falpo sabe que el fiscal hace un año pidió su traslado. Ahora ellos se, se chillan de esto para después decir que lo a trasladaron por las presiones de ellos. Bueno, ahí está la opinión del número que termina 5645. Henry San Martín, queremos felicitar a Rosemary Peralta Fernández en sus dos meses de vida parte de su madre, reina Fernández Tavares. Dios bendiga esa bebé. ¡Qué bien! Yasmín Valerio Salcedo nos manda también. Hola, que tengas un maravilloso jueves. Igual para usted, Yasmín. Irka, mi hermana. Buen día, mis amores. Para mí la huelga aquí no sirve para nada. Deja dos días sin trabajar. Para mí es mucho. Lo que no tenemos sueldo fijo, trabajamos el día a día. Somos chiriperos. No es fácil. Cerramos por, por miedo, no porque estamos de acuerdo. Así es. Franklin, Hermosén, los grullones. Buenos días, Francis y Pulvio. Esas tropas vinieron para proteger los comerciantes porque ellos así lo pidieron para poder abrir el segundo día, tumbar la huelga, pero no se le dio. Qué cosa. Mercedes Díaz. Buenos días, ¿cómo están por ahí? Y entonces, ¿ya pasó la huelga? Sí, Mercedes, ya pasó. Aquí estamos bien, adiós las gracias. Esperamos que por allá también. Odalis, San Francisco. Buen día, ¿por qué no vuelven los policías secretos como antes para, delincuencia, para la delincuencia, bueno aquí se hace falta que nos den explicaciones de este grupo de motorizados armados que puso terror en San Francisco de Macorís estos dos días y llevó luto a algunas casas, no se mueva, estamos aquí en de mañana y continuamos con información precisa y veraz.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 Que con tu plan Smile todo lo puedes. Atención San Francisco y todo el nordeste. Óptica más.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 para que te lleves todo al mejor precio. Supermercado Palmares, rifó las primeras cinco órdenes de compra por un año para mamá. Hordaliza Peguero Castillo, Urbanización Piña, o Ovalle de Jesús, Rivera del Jaya, José David Ramírez Arrieta, Frente a la Zona Franca, Giancarlos Díaz Marizán, Urbanización Brugal, José Antonio Luz Rosa, Las Cejas Coral Park. Ven y participa, que todavía quedan cinco órdenes de compra en palmares sigue comprando y ganando con el verdadero ahorro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 I swear. Supermercado Almanzar y Nestlé. Inicia el verano candente con ofertas refrescantes. Gran festival de productos Nestlé y Supermercado Almanzar. 20% de descuentos en cereales, Pisne y Nesquik. Por la compra de leche nido fortificada de 800 gramos, gratis, una granola Pisne miel. Bebida nutritiva, impulso 2x1. Descuentos y ofertas en sopas Maggi. Sazón completo, Maggi gallinita y todos los productos Maggi. Supermercado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 ...de nuestros amigos del WhatsApp... ...bueno, aquí está Lewis de Newark, New York... ...buenos días, un fiel oyente desde Newark, New Jersey... Qué bien, Levi. Saludos para ti y para todos los franco-macorizanos en el exterior... ...Dania de la Urbanización Los Maestros... ...buenos días, bendiciones, gracias a Dios que se terminó la película varada... ...del huelga que se logró nada... ...dos muertos, tristeza a una familia... Dios mío, así es Pero ya se escucha La música, ya tenemos la música Francis, la música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir de mañana. Buenos días hermano Fulvio. Aquí estoy esperando, te desesperado Voy príncipe, tranquilo Y Francis Aquí, firme, aquí, aquí adiós las gracias Aquí estamos Francis Nosotros continuamos ¿eh? Porque sí. no nos detenemos Miren, inmediatamente, entrando en materia de noticias, en el ámbito internacional, vamos a Argentina. Miles esperan los resultados, resultados sobre la ley de aborto en Argentina. Las personas esperan en las afueras de la Cámara de Diputados en Buenos Aires, mientras los legisladores votaban un proyecto de ley, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. Vamos a ver entonces declaraciones. ¡Adelante! Vengo a acompañar a mi nieta y a favor de la despenización del aborto para que todos seamos dueños de manejar nuestro cuerpo, que decidamos sobre lo que queremos. Hay millones de métodos para no quedar embarazadas y para no llegar al aborto. En el caso de que no, que la, la mujer no quiera tenerlo, hay otros métodos eh, de la adopción, pero no lo, mate, o sea, no lo maten. Uno está acá apoyando que sea legal o clandestino y están muriendo muchísimas personas, así que estamos a favor eh, bueno, de que por supuesto sea legal y se salven vidas. Esta, ven ustedes cómo se han apostado ellos por ahí en el frente, prácticamente en campamento, mírenlo ahí, o esperando principalmente de que en las próximas horas se decida. Hay que decir que las votaciones hasta el momento están ahí cerquititas: unos 126 legisladores, diputados que están a favor, alrededor de 124, 125 están en contra, algunos se han abstenido y otros, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que sucede en las próximas horas en este tema de tanto debate. En Argentina Vamos al ámbito nacional El tema del momento prácticamente Se estuvo hablando en el día de ayer De la congelación de bienes por parte de Estados Unidos De los bienes de Feli Bautista Allá ¿eh? Así que Feli Bautista Hizo una llamada al popular Programa radial El Sol de la Mañana Y vamos a escuchar Parte de La aclaración que hizo Feli Bautista Durante esa llamada Escuchemos bueno, lo primero que quiero aclarar es lo siguiente sí. eh, en algunos de los medios de comunicación salió la información de que bienes míos fueron congelados en Estados Unidos sí. y quiero aclarar que yo personalmente ni las empresas en las que soy accionista tienen cuenta ni bienes en Estados Unidos ah, bueno. por tanto no se puede congelar lo que no existe en segundo lugar el tema del visado fue revocado desde el año 2015, cuando el proceso eh, fue implementado por la Procuraduría General de la República a partir del año 2014. Entonces, en el 2015 revocaron la visa. Aquí también debo aclarar que la visa de Estados Unidos no es un derecho que tienen los ciudadanos, sino un privilegio que otorgan a cualquier ciudadano para entrar a su país. Y esa visa, como es un privilegio y no un derecho, Estados Unidos la revoca cuando quiere. Claro, ¿verdad? El senador Félix Bautista dice que no hubo tal congelación de bienes Por parte de él, ¿verdad? En los Estados Unidos Porque en las empresas de las cuales él es accionista Dice, no tienen cuenta por allí en Estados Unidos Según Félix Bautista Ahí está Miren, señores En el ámbito local-regional Parte, ¿verdad? En forma de recuento de los hechos más lamentables que ocurrieron en el marco de la huelga, aquí en San Francisco de Macorís, en el marco de la huelga, ¿eh? Joven resulta herido en medio de asalto en el sector 24 de abril. Juan Carlos Salazar Pimentel resultó herido en medio de un intento de asalto. Eso fue antes de anoche. Escuchemos las declaraciones. De su hermana. Adelante. Él estaba haciendo de la donde la novia. Y ahí fue que lo atacaron para quitarle el motor. Tiraron varios tiros, pero se dieron de gente y no pudieron quitarle el motor. Y le dieron un tiro ahí. ¿Logró al identificar más o menos en qué se desplazaban? Supuestamente eran cuatro y andaban en CG. No hay ¿eh? Eso fue en el sector 24 de abril. eres y ni y apresan el joven que supuestamente. ...formó parte del intento de atraco... ...hacia la persona que veíamos hace un momentito... ...así que vamos a ver César Antonio Abreu... ...declaraciones... ...de... ...ahí está quien resultó herido de bala por allá... ...en ese intento de atraco para ser despojado de su motocicleta... ...escuchemos entonces, adelante... Yo estaba allí que... ...ahí en la esquina... Ajá. Y vinieron unos tipos y nos fajan a tiro y, ¡pro, po, po, po, y a mí se me pegó uno en mi brazo. dice que no estaba atracando? Eh, yo no sé, ahí no le puedo decir, porque yo sí que yo sí estoy seguro de mí, que yo no estaba haciendo nada. ¿Tú no estabas atracando? No, gracias a Dios que no, nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó yo, yo trabajo, yo he trabajado en una panadería, ahora trabajo colchones. Inocente, claro que sí, como que hay un día allá arriba. Sí, pero mi hijo nunca ha tenido alma, mi hijo nunca ha tenido alma. Es un muchacho de 18 años y nunca no, no, ha tenido alma. Se armó la baracera y todo el mundo vio en el 24 de abril cuando bajaron unos capuchados para abajo hasta llegar más para abajo de los de, de la iglesia y tiraron un, un mucho tiro a un par de muchachos que estaban ahí. Ahí está el jovencito que acusa de materializar, de formar parte de ese atraco contra Juan Carlos Salazar. Eh... Y las declaraciones de su madre también, quien aclara la situación y dice que su hijo no es atracador. Bala perdida impacta a hombre cuando entraba a su residencia en Salcedo. Se trata de Carlos Uribe, quien recibió la herida cuando entraba a su residencia. Hasta el momento se desconocen, se desconoce la procedencia del proyectil, de, de, de, de la bala que le impactó a este hombre. Ahí está Carlos Uribe y se recupera en un centro asistencial en el municipio de Salcedo. Resultó herido de bala por allá también, señores. Yeren hombre de bala en su residencia del sector Hermanas Mirabal. Rafael Rosario Brito estaba sentadito en el balcón. Se encontraba interno en la unidad de cuidados intensivos, aquí en San Francisco de Macorís, en el San Vicente, herido de bala en el balcón de su residencia. En la calle 2, número 38 del sector Hermanas Mirabal Escuchemos Señores, ahí está, dentro del marco todo esto, ¿verdad? De lo que fue el llamado huelga por 48 horas aquí en San Francisco de Macorís, que se levantó en la tarde de ayer. A propósito del llamado huelga, mercaderes se quejan por la disminución en las ventas en lo que fue el marco del paro huelgario aquí en San Francisco. Escuchemos. Ahí, regular. No muy buena, ¿no? No. ...más la, la huelga, eso no, no trae nada bueno... ...ahora mismo aquí ha estado un poco regular... ...porque no se ha armado rebuche aquí en la plaza... ...y si consigamos la ventecita se vende... ...pero no ha pasado nada entre nosotros aquí... ...la gente no ha dejado de, de actuar... ...no igual que siempre, pero han estado viniendo... ...las huelgas son buenas por muchos lados... ...porque se ha logrado muchas cosas que los pueblos lo han podido ver, pero muchas veces son atrasos. Mira, el sector del comercio está ya desesperado por abrir la puerta porque la economía de nuestro negocio se cae al suelo. El vago no piensa eso. Mira, la mayoría de los que convocan a huelga, pocos de ellos tienen trabajo. Entonces, para ellos es un éxito. Ah, está flojo porque la gente no sale cuando hay huelga. Tú sabes que en el mercado siempre, uno, el mercado por lo menos no apoya huelga nosotros vivimos, tenemos que trabajar a diario. Adiós que, que siga lo vea como ahí dice, que verdad se está perdiendo todo. Y eh. no, tú estás de pinga como dice el cubano. trabajo es mala la venta. Se ha perdido todo. La venta. No, pero usted ve, mira, cómo es que está la situación. Ve, Yo tengo aquellos dos guacos de mango y no ha vendido. No ha vendido un mango. Un solo mango, mire, no se ha vendido. Y yo vengo de Montecristi aquí, mire. De Montecristi. Todavía no ha vendido, mire, mire, mire, enfoque la allá, para que usted vea. Señores, ahí están las declaraciones por parte de algunos de los vendedores en el mercado aquí en San Francisco de Macorís. Ya ustedes escucharon sus quejas. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos. Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al 809-290-3236. La número uno en preferencia, en consumo de todos los nordestanos, es Agua Randy Live. Bendiciones. Feliz resto del día. Hermanos del Alma, Francis Fulvio, vuelvo con ustedes. Bye bye. Gracias. Vladimir, con las informaciones. Mira, en el ámbito internacional, es evidente que el movimiento abortista tiene mucha, muchos seguidores. Pero lo que trata la humanidad hoy es de, de orientar hacia una relación consensuada, pero responsable porque los resultados de la unión de un hombre y una mujer, tradicionalmente, es el producto de la vida. Y esas contradicciones, y las que se tienen aún aquí, que nos tienen varado el proyecto de Código Penal Dominicano, y todos terminan diciendo que procuran el aborto para la mujer que está en peligro, yo vuelvo y repito, que llamo a un médico, si los médicos dominicanos no están preparados para que en esos casos intervenir y procurar la, la vida indiferente, en diferentes estamin, estados de la mujer y no produce penalidad para un médico cuando ejerce fielmente y cumple con los reglamentos o el procedimiento. Una, una encuestadora, mm -hmm. Francis, lo, eh, Nacional, hizo un estudio de sondeo aquí en el país sí, recientemente lo vimos. y arrojó que el 70% de la población dominicana está de acuerdo con el aborto en las tres casuales. Que estamos hablando de proteger la vida de la madre, si tiene problemas eh, ya presentado en el feto de, de malformaciones congénitas graves y irreversibles, y si está eh, el problema este de, de, de incesto. Entonces, es un tema delicado porque se trata de vida. Y tú tienes grandes ejemplos en el mundo de personas que fueron lumbreras, Uh -huh. que tal vez si tuvieron la oportunidad de la ciencia se dice no hay que abortar ese niño o esa niña. No hubiésemos tenido. No eso. hubiésemos tenido a un Beethoven, por ejemplo. O pues bueno, la misma situación de María. Exactamente. Entonces, eh, es un asunto de vida muy delicado que hay que tratarlo Pero en una mesa con te mucha conciencia, en realidad, es un miedo infundado para producir ese daño en la humanidad está más que registrado, pueden entrar a Google y busquen la verdad del aborto. Y eso le va a, a dar una respuesta, sin entrar en las discusiones que se han tergiversado y han hecho creer que aquí se castiga cuando suceden esas cosas. Y si es de violación, todo el mundo sabe que lo correcto es revisar al, a la mujer, o al, a la mujer en este caso, y hacerle la limpieza necesaria Porque eso sí es procedente En otro orden ¿Podemos? La, sí, sí, sí, está bien La Lo que decía yo Al final de la voz de la mañana Cuando hacíamos el análisis De lo que había sido la huelga Fue matizada Por los encapuchados Que esperamos Las autoridades den respuesta Y nos indiquen han hecho pesquisas y han puesto tras las rejas a estos desaprensivos terroristas y vimos ahí en el lecho de su, del hospital a un joven que fue asaltado y tenemos reporte que anoche todavía continuaban haciendo asaltos sí eh, pero es eh, eh, eh, eh, eh, lo que pasa a diario, eh, eh, no estamos justificando pero todas las noches prácticamente hay huelga porque todas las noches hay asaltos, hay atracos, hay robos, hay de todo. La diferencia lo ponen los encapuchados, que tienen este modo vivendi cuando hay paros laborales, estar amedrentando durante la noche con capuchas. Cuando no hay huelga lo hacen sin capuchas. Entonces tú tienes un pueblo, o los pueblos de, de, de, de República Dominicana, que de noche lo que hay es un toque de queda virtual, Total En la casa todo el mundo recluido Por el miedo En los barrios se vive otro, otro mundo Se vive ot otra perspectiva, otro país No es lo mismo estar en Punta Cana, estar en Bávaro, estar Entonces, en el Palacio Que estar viviendo en los barrios La percepción de Fadul, ministro nuevamente de Interior y Policía Y de muchos funcionarios que se deslizan por los medios de comunicación eh, apaciguando la realidad de ese otro país que hablaba Fulvio. Aquí se está viviendo bajo terror. Y eso es lo que yo pido a las autoridades. Y el propio movimiento debe exigirle, porque le desluce un tanto y hasta en principio se puede tornar que se tenga alguna responsabilidad y eso yo creo que el movimiento debe primero valorar de la forma en que se dio, de la forma en que se manejó también la policía nacional, que decir que el general eh, pudo tener el control de, de la ciudad y la sociedad también puso su grano de arena que fue quien soportó las 48 horas para mandarle el mensaje al de arriba, a ver si nos oyen Buenos días, vamos a escuchar una llamada Buenos días Buen día eh, ¿Está ahí la llamada? ¿Se fue la llamada? Otra otra parte francis Es importante su... Eh, la declaración de Félix Bautista Esta semana ha corrido como pólvora Lo de Feli Bautista sí. Y ha salido también Domínguez Brito Recuerden que Domínguez Brito Era procurador de la república Fue fiscal también del distrito y él perdió la oportunidad o no quiso aprovechar la oportunidad o no lo hizo en ese momento ¿Tú ¿No has escuchado esa historia él, que él, yo le he hecho? Él no apeló, él no apeló para... No tiene calidad para hablar Entonces no tiene ningún tipo de calidad la para hablar sobre sobre eh, impunidad, eh, impunidad y, y asuntos Y pedir que, le, que voten a... Sí, y, y combate a la corrupción, sinceramente no tiene se, Entonces, de, se, me, se desmerita. Hay un contacto pendiente. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están sí. ustedes? Gracias, muy bien, gracias. Julio, Francis, sí. ¿cómo están está, los partidos políticos? La sociedad no tiene partido. tenemos no. un grupo organizado, que no se pueden llamar el partido en este país. <coughs> Pero, lo que sí quiero decirles con respecto a la huelga, que mientras tengamos esos actores que vienen, que tienen los movimientos populares aquí secuestrados, este pueblo seguirá sin respuesta. Aquí no da con quién negociar, con quién hablar. La sociedad de San Francisco, la sociedad sana, comerciantes, profesionales, hasta que no se haga un movimiento con esas personas, con esos personajes, aquí no habrá respuesta a los problemas. La huelga seguirá entre tres y cuatro al año, la misma situación, sin ninguna respuesta. Si lo que quieren es que los comerciantes quiebren, que el pueblo siga paralizado, fíjense que ya San Francisco perdió a un diputado. Sí. Ya ha pedido un diputado por falta de gente. De aquí está mudando mucha gente, de Macorís, de la provincia. Esto tiene que ver con esta situación. Aquí hay que llamar de Santiago. En Macorís hay huelga, de Nueva York. Explíqueme esta cosa. La sociedad de Macorís no puede vivir así en manos de personas que no tienen juicios. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor. Opinión. Y gracias que nos llama. Mira, Tenía un tiempecito que no nos ha sí. el doctor. Tiene razón. Yo he dicho en otra ocasión. Bueno, para la, a raíz de la muerte de Vladimir, decía, ¿cuántas veces le he dicho yo a, al comercio local, y lo dije en una reunión que sostuviéramos previo a una huelga, no recuerdo cuál de ellas, yo en representación del supermercado? Pero ven acá, la clase productiva de, de este pueblo Tómenme la, la, la, el inicio de palabra para darle paso a una llamada. Buenos días. Buen, Buen día. día, mi hijo. Dios te bendice. Ma ah, bueno. Bendición, mamá. Buenos días. <risa> Dios te bendiga. Mira, yo quiero opinar acerca de, del asunto del aborto. Ahí se está eh, buscando otro interés, uh -huh. porque lo que ella las mujeres que están pidiendo que se despenalice el aborto, lo que están buscando es negocio, porque es que aquí, esas tres causales, eso está sobreentendido, eso está tácito. Si la mujer necesita un procedimiento, el médico inmediatamente procede y a y no ningún tiene médico penalidad. por un procedimiento urgente lo han demandado. El asunto del incesto, hay muchísimo chance. Si le ha pasado una violación a una muchacha, a una mujer, a quien sea, está la opción de la limpieza, como si fuera un, un, un aborto, un raspado se le hace y así se evita de que el, el óvulo con el espermatozoide se se mezcle y se produzca una vida. Es decir, que ellos están sabiendo eso, porque como lo sé o sea, yo, lo saben ellas. El asunto es que aquí no debe de penalizarse el aborto, porque si con todo y estar penalizado suceden las cosas que suceden, a cada rato están apareciendo eh, fetos, ¿eh? Sí, que así. las mujeres se provocan aborto. ¿Y quién ha caído preso por eso? No. <coughs> Perdón. El médico no. Además, apare le Ahora, voy a decir esto. el médico no aparece en la discusión, que es el, supuestamente el principal eh, agente acusado. ¿Actor? El actor. Exacto. Entonces, una cosa, quiero preguntarle, hoy 14 de junio, que usted tiene parte de, usted fue miembro del 14 de junio. ¿Cómo sí. era, en los a ver si usted recuerda algún mensaje que enviaba el 14 de junio a la población? En aquella época se fue. Ah, bueno, que me llame mi madre, Lourdes bueno, Sánchez de usted Rodríguez. Retomar. Ah, una llamada. Otra, otra llamada. Buenos, Buenos días. días. Sí, buen día. ¿Quién nos habla? Felicidad, ya lo estoy, estado por defendernos. Gracias. Oiga, yo, yo quiero opinar con relación a, a estos líderes que uno va y yo digo que pide uno su tiempo en elegirlo porque después que yo por ejemplo son electos yo creo que ellos deben de unirse y olvidarse de partido y luchar por por, por el sector o por por el por ejemplo por la provincia Así y es. no por su bolsillo pero yo creo que es lo contrario que dejan ya o se olvidan de que uno hace su fila y va y vota por ellos fielmente con unas buenas intenciones de que ellos no se defiendan y después que que ganan se olvidan nomás más que se acuerdan de su bolsillo yo creo que deben de pensar en, en la ciudadanía, defenderlo, unirse, por ejemplo, a, a, con, los con los representantes, con los que dan la, la, la oportunidad del de, de dinero para aprobar las sombras y luchar por su sector. Creo yo. Así es. Precisamente de eso era que estaba tratando al momento de llegar a la llamada. Y es que falta una decisión de la clase productiva y del liderato local para unirnos y mandarle el mensaje unido allá arriba, que se nos respete, que somos parte de este conglomerado social que se llama República Dominicana. Buenos días, vamos a escuchar otra llamada. Sí. Muy buenos días, ese es el planteamiento del doctor. Sí, buen día. ¿Quién nos habla? Buenos días. Sí, le escuchamos, buen día. Nos... Ah, bien, a usted Diga usted. Eh, Francio Cruz, buenos días. Buen día. En eh, relación a la huelga. Eh, dos días de huelga. Varios heridos, un muerto. Millones de pesos perdidos en el comercio. Sí. Mi pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué se logra? Entonces, vamos a esperar a los encargados de la huelga para que nos dé respuesta a esta pregunta y nos digan, ¿ahora qué? Está planteada ahí su pregunta muy interesante, muy muy atinada, ¿ahora qué? Gracias por la llamada Gracias por la llamada pues Entonces decía, que en esos círculos lo sabe Eufemio, lo sabe Juan María lo sabe el mismo eh, todos que le he dicho señores si se tomara verdaderamente el toro por los cuernos, es que la clase productiva debe diseñar los objetivos y los planes para verdaderamente de darle desarrollo a esta comunidad. Y que el Estado, la inversión que le corresponda al Estado, la haga. Pero tenemos y la una, seguridad. Tenemos una asociación de desarrollo de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, pero que, que no funciona. opera en la capital. Bueno, eh, buenos buenos días. días. Buen día. Buen día, eh, por Dios. Muy buen día, Juan Carlos. Para mí sí. es un honor saludar a esas dos personalidades. Gracias. Ícono, Igual. Porque es San Francisco Macorís. Eh, mire, yo voy a, le voy a decirle algo al señor que habló ahora, que tuvo la intervención antes de, de, del tema, pero independiente de Francisco. Sí, porque, Sí, Ellos sí se ha logrado algo. <coughs> porque los, San Fran, lo, los funcionarios de San Francisco Macorís... Si no es así, no no hacen nada. Sí, se ha logrado. Sí, se ha logrado muchísimas cosas. Con respecto de, de, de, del aborto y, y la... A mí me gustaría que ustedes un día cojan ese tema, simplemente ese tema, nada más sí. e inviten a las personas que tienen que ver con eso. Bueno, tú para tienes que, razón. porque para que sea mejor Lo nativo, que estamos padeciendo a, por él es. Sí, sí, sí. Francis, uh -huh. eh, yo quiero hacer un llamado a lo que es San Francisco Macorís, uh -huh. ¿Y por qué no también se nos vi Que se nos es el eje de lo de, de que está pasando ahora. Debemos de estar a la apertativa con lo que está pasando ahora mismo con el caso de él Porque se, se suena una cuantas cosas y sabe que a veces lo que suena, porque algo trae. Si el río suena, porque hay algo trae? O trae brisa, o trae agua, o trae un riesgo Telenor Entonces, debemos estar en la expectativa, uh -huh. con el, el viernes con Dios mediante, debemos hacer cita ahí, con Dios mediante, sí señor. Telenor está mandando el, el mensaje día. a cada momento en sus redes sociales sí, y sí. da la cobertura total. Le damos las gracias a Telenor que siempre está con Pues gracias Juan Carlos, y así es, el pueblo tiene que estar en la expectativa de que este caso vaya por el camino de un final de condena y corrección a los que causaron esta muerte atroz. Mira, entonces, a todo esto se hace necesario que se empodere la clase política local y lo, el liderazgo local comercial empresarial para producir un plan que realmente signifique la vía del desarrollo de nuestra, sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra provincia Duarte, y sobre todo San Francisco de Macorís como capital del nordeste. Es necesario que ya haya planteamientos concretos de unidad y sobre todo de producir en la sociedad el entendimiento de qué es una ciudad viable, una ciudad sostenible. Porque el SIC... Planificada, marketing, planificada. El SIC marketing, y yo sé que esta planta televisora que ha sido siempre pro, promoción, promociona el desarrollo, se puede hacer un gran plan para hacer el SIG marketing de la ciudad de San Francisco de Macori, partiendo de lo que nosotros planteemos y hacer la exigencia al Estado dominicano y acompañar el movimiento popular que se integre a esos fines, pero unido Tendrá más valor y va a ser más contundente, porque no se puede hacer y, contundencia y, con y terror. Y planificada científicamente, claro. de este año, a 20, a 30, hasta, hasta 50. Muy Vamos buenos días. Escuchemos este contacto. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Muy buenos días. ¿Quién buenos nos días. habla? Habla el profesor Pacheco. Ah, Pacheco ¿cómo, Pacheco, ¿cómo está? ¿cómo está? Sí, estoy de acuerdo con el planteamiento de San cercante. Ahora bien, el asunto es que aquí los comerciantes solamente se recuerdan que hay problemas cuando viene la huelga. Pero se pasan todo el año ganando mucho dinero, subiendo los precios sin haber subido el dólar y otros gastos, Y a ellos les va muy bien. También el sector financiero, que es un sector que no aporta prácticamente nada al beneficio social en San Francisco. Porque no es posible que un pueblo tan productivo, tan luchador, cada vez tenga que planificar acciones para reclamar, por ejemplo, que le afalte una calle. Sí. ¿Y dónde están los malditos legisladores que nosotros hemos electo ¿Dónde están? Entonces, deben ser sin... Por eso yo digo, Francis, hasta sí. que alguien me demuestre lo contrario, que ni los políticos están en el poder, ni los comerciantes, ni tienen Dios, ni tienen patria, ni tienen madre. Dios Cada uno mío. de esos atributos son sus intereses. El sector comercial es ingenuo y es hipócrita. Pues vamos a hacerlo Entonces, nosotros. Debe acompañar a la sociedad total en un esfuerzo para que la mayoría de, de las problemáticas que tenemos, ellos colaboren y sean canalicen las acciones. Porque ellos son los que benefician de las actividades y de la paz laboral. Claro. Claro, todos. Cuando el comercio está vendiendo es porque la gente está produciendo, entonces deben de estar de falso, todos los comerciantes de este país. Dios mío. Eh, con relación al aborto, por muy ejemplo, que es un tema sensible. Muy sensible. Pero, pero que nosotros la iglesia, estamos claros. Es la institución más atrasada. Debe saber que son tiempos diferentes y que la palabra y lo que hace el ser humano no es eterno es movible de acuerdo a las circunstancias y a las realidades que se dan en los diferentes espacios. Por ejemplo, hoy ya en la Argentina se está debatiendo el problema con las tres causales, que es lo que estamos de acuerdo la mayoría del pueblo. El 79% de los dominicanos estamos de acuerdo que se apruebe la ley con las tres causales. Porque yo te pregunto a ti a cualquiera que me responda, un familiar del obispo de aquí de San Francisco, o de Reinaldo Pared, o de Danilo Medina, un familiar de ellos, que le embaracen una hija. Es verdad que van a dejar, por ejemplo, que sea de un pecado, que dé a luz, mentira de ellos. Van y la sacan del país para que aborten. Pero bueno. la pobre, la que no tiene con qué pagar el médico privado, entonces tiene que recibir la condena ese vamos a buscar gracias, un espacio para discutirlo, Pacheco. Gracias Muchísimo, por tu gracias, opinión. Pacheco. Saludar a Raquel Martes, que nos envía de a través del WhatsApp. Eh, buenos días. Uso este medio para informar que anoche se regresó de mi trabajo, me saltaron despojándome de todas mis pertenencias. Por favor, si alguien encuentra mis documentos, favor, llevarlo a cualquier programa de televisión. Gracias. Bueno, ahí está su denuncia. Qué pena. Soy Raquel Marte. Ok, Raquel, bueno, qué pena que hayas pasado por esta situación. Eh, bueno, ya saben, si encuentran los documentos de Raquel, eh, pueden traerlo aquí a Telenor y ya le estaremos dando respuesta. Diógenes, bueno, esto es un... Eh, Diógenes manda Domínguez, manda Ramfi, Domínguez Trujillo, todo el que haya metido la mano en el dinero, pueblo irá a la cárcel. Bueno, ahí está. Un, lo primero son ellos entonces, los Trujillo, porque yo se <risa> me metí en la mano aquí. Total, Héctor Rosario, viste el valle, estoy de acuerdo con el seno, con el señor, muy de acuerdo. Bueno, muy bien Héctor, gracias. Señores, no se muevan, continuamos en de mañana. Vamos a una pausa y regresamos en breve.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 En el porvenir, ya tenemos los cinco ganadores de las primeras cocinas completas para mamá. Griselda Arias de Hidalgo, Ramón Alabajo, Josefina Santana, Gregorio Luperoni, Fianmi Victorina, Los Rieles, Arelis Castillo Ceballos, Santa Ana, Inocencio del Carmen Díaz, Villa Tapia. Sigue participando, que quedan cinco cocinas más. Y aprovecha de nuestro nuevo horario, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche, y domingos, de 7 de la mañana a 9 de la noche supermercado por venir más grande, más barato la parroquia San Martín de Porres te invita al cóctel conferencia Eucaristía, fuente de sanación para comprar el equipo de sonido de la parroquia disertante padre Rigoberto Zamora la participación especial del ministerio María Reina de la Paz, este viernes 15 de junio a las 7 de la noche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 San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Gracias amables televidentes por permanecer con nosotros aquí en de mañana por el canal 10 de Telenor. Ya saben que Raquel está eh, disfrutando de unas merecidas vacaciones que ya luego se integra a este sector. Estamos tratando de yo, llevarle... Yo, yo espero que ella, haya ido, que ella haya tenido tiempo para ir donde Doña Leonora y donde Doña modelo. ¿Y tú crees que no? Yo creo que sí, Ajá. yo espero que sí que le haya dado los saludos de nosotros. Siempre, y que <risa> ellas están ahí, son ha sido a televidentes. Nuestro también. saludo a ambas y a Raquel donde se encuentre. él que está en sus actividades profesionales también, aparte de, de Telenor. Mira, ¿alguna recomendación, Fulvio? Sí, si sí. tú quieres tener tus ojos bien cuidados y también verte bien, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, las mejores monturas que se acomodan a tu contorno facial, excelente calidad, los mejores profesionales agrícolas, eh, profesionales <risa> y los mejores también eh, equipos que están ahí, en óptica máxima visión, usted lo consigue, todas las mejores atenciones,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 fresquecito, todos los productos especiales, ahora con un 20% de descuento en los cereales, en fitness, la leche, cómpralo ahora. Ya sabe que todo está en especial, porque supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de las Guaranas para encontrar lo que usted busca en un supermercado. Calle principal 34A, Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas. Supermercado Almanza acepta tarjeta Solidaridad, ya sabe. Saludar a Ramón del sector Santa Ana, en, en este momento quiero que me expliquen por qué razón la otra vez Leonel se quería lanzar, apareció Quirino y hoy aparecen esas acusaciones a los hombres claves de Leonel. Bueno, por lo mismo, porque ha sido un opo ha habido una oposición interna de su propio partido, pues yo nunca he visto a la oposición nacional atacar tan cruelmente a otra persona. Pero así son las cosas en este país Manolo, buenos días Pacheco en, en la llamada Quiso criticar a todo el mundo Menos a los delincuentes Barriales ¿Por qué será? Ay Dios mío Manolo, tú estás Manolo, muy duro, bro, tira, duro. Manolo, Señores, tira duro vamos a, a apartar este espacio Que llega para todos nosotros Y ustedes De la mano de Fulvio Ureña Muchas gracias Francis Hoy quiero compartir con ustedes Parte de lo que ha sido un tema muy candente este mes Y es el tema de la Procuraduría General de la República Con relación a los acusados por el caso eh, Odebrecht Y también eh, lo he titulado Partidos Podridos, Gobiernos Podridos Lo he titulado así Dios mío Y... Cuando uno busca explicación y razonamiento de las cosas y tratando de explicar lo que hace, sinceramente aparecen muchos atributos que uno puede asirse de ello y decir, bueno, esto se hizo por tales y tales cosas, esto se hizo por aquellas cosas. Lo que le ha pasado al procurador, tratando de explicar la eficiencia que él ha tenido como procurador, junto con los 50 especialistas que él Muchas gracias, Tere, por Tere, este gracias. cafecito Junto con los 50 especialistas que él dice que dedicaron 130 mil horas A estudiar y hacer el expediente, que es un expediente bien fundado Donde él dice, en la mayoría de su pronunciamiento Que esos que están ahí, con tanta eficiencia, ¿eh? de 14, quedaron en 6 Una eficiencia enorme, yo nunca había visto eso de catorce que estaban implicados quedaron en 6 Bueno, pero él dice que esos no pueden justificar, no pueden justificar su patrimonio, no pueden justificar su riqueza. Yo me detengo ahí y digo, pero procurador, si usted justifica la riqueza que tiene... Sería un éxito. Sería un éxito. 519 si millones. Si usted la justifica la riqueza que usted tiene, que usted tiene... Yo mismo eh, le creería Y sus hermanos son clase media Yo mismo le creería Él es rico Si usted justifica la riqueza suya Si los 35 miembros del comité político del PLD justifican la riqueza que tienen Yo también le creería Si justifican los funcionarios actuales y aquellos que ya pasaron la riqueza que poseen, yo entonces también le creería. Y ese número de seis que usted agregó a siete con el caso de Chubasque, si usted en su eficiencia puede demostrar que desde los gobiernos de Hipólito, Leonel Fernández y, le y Danilo Medina pueden demostrar su riqueza, yo entonces le creería. Si es en base a ese pronunciamiento que usted hace, que ellos no pudieron demostrar su riqueza, esos seis, llevado a siete, que usted implica en el caso Odebrecht, entonces llenaría todo el palacio de la Procuraduría de la República y habría que hacerle otros palacios para poder eh, contener la gran cantidad de empresarios, de funcionarios, de políticos que en los actuales momentos no pueden demostrar su riqueza. ¿Por qué? Porque fueron ustedes mismos que hicieron una justicia blindada, un sistema acomodado. Inició con, con una estrategia, de blindar todas las altas cortes de justicia Nombrando a Mariano Germán, a Fran Soto, a Segarra, a Mocoso Segarra, a Domínguez Y todos los que fueron nombrados en la Suprema Corte de Justicia, en su mayoría En el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Constitucional, en la Cámara de Cuentas son miembros del PLD, responden al PLD, responden a ustedes. Y usted, Procurador, también responde al Ejecutivo. Y cuando usted dice que esos implicados no pueden demostrar su patrimonio, su riqueza, yo le quiero creer, pero primero debe de demostrarme Cómo usted demuestra su misma riqueza que posee. El otro pronunciamiento que usted hace es referente a Brasil, donde usted dice claramente, no hemos encontrado pruebas suficientes para corroborar las informaciones de Brasil en materia de sobornos. Eso dice mucho, Procurador. Cuando usted con su eficiencia, sus 50 técnicos especialistas, sus 130 mil horas que la paga el pueblo, usted no puede encontrar en todas las delaciones de Brasil que fueron entregadas a la Procuraduría con videos, con audio, con testimonios de implicados, testimonios directos que ponen nombre, y usted dice que no puede corroborar Ninguna de esas informaciones que puedan eh, tener relaciones con implicados simplemente me dice que hay un sesgo en la justicia dominicana encaminada a proteger a los verdaderos a los verdaderos ladrones de esta nación. Ya el presidente Hipólito Mejía dijo que está dispuesto a a que se le interpele También lo dijo Otros funcionarios De su gobierno Que están dispuestos a que se le interpele Ahora le toca Al, al expresidente Leonel Fernández Que lo haga también Pero también le toca Al presidente Danilo Medina Que actualmente está administrándonos Como presidente De todos los dominicanos Porque el 83% de los recursos Entregados a Ángel Rondón Y el 63% de todas las obras Fueron hechas En el gobierno Y están siendo hechas en el gobierno de Danilo Medina Y la oficina de COIMA se trajo en claro, el 12 Claro, Danilo Medina tuvo tres viajes a Brasil El primer viaje Danilo Medina lo hizo en el 2005 Siendo ministro del gobierno de Leonel Fernández, a Petrobras y a Odebrecht. Y en el 2011, siendo candidato, hizo otro viaje directamente donde Dilma Roset y a Odebrecht. Y allí le entregaron a Joao Santana, se lo entregaron, para que se hiciera cargo de su campaña, porque habían, parece, algunos compromisos de obra, si usted ganaba. Y en el 2012 vuelve otra vez, tercer viaje, y se reúne con Odebrecht en Brasil para congeniar el asunto de las obras que se iban a realizar aquí y del Banco de los Trabajadores. Posteriormente Latino. vino de forma particular el presidente Lula. Vino Lula da Silva en, en, en tenis lobby. En tel y ahí fue cuando se despachó diciendo a inicio de gobierno del el primero que el cuatro años no eran suficientes, ya le planteaba la reelección de Danilo ¿Por qué este acuerdo tan rápido con Odebrecht? Y por República eso está Dominicana, preso Lula hoy sí, Que República Dominicana fue el primer país que hizo acuerdo con Odebrecht de una manera rápida efervescente Eso fue precisamente para ocultar verdades Miren lo que está pasando en Panamá, Ma Martinelli fue extraditado de Estados Unidos y está en Panamá, preso. Dios no de vaya, le dio un patatún al corazón al que le da a los ricos por la grasa que comen, y hubo que internarlo, ya está bien. ¿Y cuál es esa? Entonces, lo que está pasando en, en, en el mismo Perú, ex presidente tuvieron Cusín que tuvo que salir del poder, y lo que ha pasado en Ecuador y lo que ha pasado en el mismo Brasil, Víctimas, dos presidentes, Dilma, Rosé y Lula. Y aquí, santo amén. ¿Cuánto nosotros le debemos a Odebrecht? Cerca de 3.500 millones de dólares, porque Odebrecht ha seguido construyendo aquí. ¿Cuál ha sido el costo mm. del silencio de nosotros? 708 millones de dólares en un, en un litigio internacional que nos tiene Odebrecht a nosotros allá, para legitimizar... Los 708 millones de dólares que tiene que darle por Punta Catalina por encima de lo presupuestado. Y todo eso tiene que pagarlo Odebrecht. Y tiene que pagarlo el pueblo dominicano, a Odebrecht. Por el simple capricho o por las condiciones de los que hoy nos gobiernan. Entonces, tenemos como consecuencia que los imputados del gobierno de Danilo no están. Pero qué maravilla, qué magia, qué interesante mago, cual Houdini hace usted, Procurador. Gracias a una oposición de los principales partidos muy light, muy tranquila, muy silente, y precisamente hoy, en Santo Domingo, hoy 14 de junio, se juramenta y se rehace la Asamblea Nacional de Dirigentes, en las cuales yo debí de estar pero por asuntos laborales estoy hoy aquí se está juramentando las nuevas autoridades del partido revolucionario moderno con jóvenes nuevos en la palestra política con dirigentes como Paliza presidente del partido revolucionario moderno con dirigentes como Carolina Mejía secretaria y así sucesivamente Faride Raful, vicepresidenta, y así sucesivamente otra pleya de dirigentes jóvenes. Ahora bien, si es para tener una oposición pasiva, una oposición que no esté acorde con el pueblo dominicano, mejor que no se juramenten, si es para seguir con una oposición light de abrazos y besos con aquellos que hoy nos están desgobernando y usurpando el patrimonio del pueblo y vendiendo nuestro patrimonio por algo y contaminando todo nuestro medio ambiente y dañando todo el futuro de nuestras generaciones presentes y futuras, es mejor que no se juramenten. Si es para continuar con compromisos directos con el gobierno, es mejor que no se juramenten. Si no es para identificarse con el pueblo, con lo que está pasando el pueblo en cada barrio, con la falta de comida, con la falta de seguridad, con la falta de salud, con la falta de viviendas, Donde miles de jóvenes mueren. Señores, en cinco años han masacrado en las calles de República Dominicana más de mil personas. La percepción. Y la mayoría de ellos son jóvenes. Han muerto casi... 150 mujeres, 200 mujeres por año en asuntos de violencia, de feminicidios Y este presidente no dice nada Estamos frente a gentes indolentes que lo que más le importa es el dinero Y vienen con cuentos que fulano tiene un yate de 5 millones de dólares Que Perensejo compró un, un, un avión de 20 millones de dólares, de, de dólares burlándose del pueblo Sin embargo... Los partidos que deben de llevar a la oposición y los movimientos no lo hacen. Si es para continuar así, bórrenme de ahí. Mm. Yo mismo soy el primero que me borro Ven para y acá. me voy Ven para acá porque la no puerta. vale la pena. Luego así que esperamos la nacional que esa nueva generación de hombres y mujeres que va a enarbolar el partido revolucionario dominicano esté al frente con el pueblo, sufriendo con el pueblo, padeciendo y luchando... en en favor del pueblo A ver si nosotros podemos rescatar los valores que le hacen falta a esta nación Rescatar la esperanza, que ya no tenemos esperanza Y dejemos de ser partidos y movimientos podridos Para tener por fin un gobierno que no sea podrido Que sea en favor del pueblo dominicano Bueno, ha, ha hablado Fulvio y hasta puso en condiciones de que si no es con esa condición, me saquen del partido. Que me saquen. Te esperamos con un brazo saquen. abierto en la Fuerza Nacional Progresista. No vale la pena estar en ningún partido en esas condiciones. No, en esas condiciones no. ¿En ninguno? No, tampoco yo me inscribiría. Ya usted tiene también la opinión de contestarle a Fulvio. ¿Qué le parece? Ramón de la, del sector Santa Ana. Ah, bueno, parece que ya lo leímos, quiero que me expliquen por qué razón la otra vez, Leonel, sí, ya lo estuvimos comentando. Manolo, buenos días, también lo estuvimos. aquí está, Rufino, nos envía una foto. Dice, felicidades para Rufino Peña de las Terrenas en su cumpleaños, bendiciones para él, bueno. Rufino. Felicidades, oye, este es mi amigo, fuimos ah. compañeros de un módulo... Eh, fuimos compañeros de estudio okay. de un diplomado de medio ambiente, calentamiento ah, qué global. Qué bien, Rufino, pues felicidades. Ese es mi hermano, felicidades a Rufino. Ahí nos mandan un video o una postal. Ya lo veremos más adelante. Gracias. El número que termina 3790. Y Roberto Johnson de Las Terrenas también. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan 16.33 Señores, gracias por permanecer con nosotros. Regresamos en breve.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 Tienes de ganar Ahorra y gana en y, y la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplican Gracias por continuar con nosotros A veces sí. uno se altera por la indignación que hay en algunos temas especialmente este de la impunidad y la corrupción, que quieren hacer que uno sea tonto. Pero hoy estamos precisamente en el 14 de junio, día de la raza inmortal, que vinieron aquí, ofrendaron su sangre en el 59 y abrieron eh, los pasos, las puertas, las ventanas para derrocar al dictador Trujillo. Mira, Fulvio, y pueblo en general, aquí hay un parque, que desde hace mucho tiempo está dedicado a un mártir, héroe y mártir, Juan de Dios Ventura Simón. Ese es el parque que está justamente en la intersección de la calle Duvergé y la Castillo, que a partir de ahí, de ese mismo punto, se formulara la avenida de los mártires y ese parquecito que mucha gente de forma inco eh, incorrecta le llama el del arco iris, porque tiene un arco, lo que es el gazebo o, o su centro, es el parque dedicado a Juan de Dios Ventura Simón y hay una tarja que explica el heroísmo y el sacrificio de este militar aviador dominicano que en un avión C-46 Cutis, con 53 expedicionarios. Él era el piloto. Él siendo el piloto porque lo tomó de la base aérea de San Isidro para traer ese grupo. Se fue a Cuba. Que estaba en Cuba preparándose en tácticas de guerra de guerrilla bajo el auspicio de Fidel Castro. Ahí vemos. A Manolo Tavares, justo. A, a Manolo, correcto. Entonces. ¿Por qué es importante conservar la memoria histórica del pueblo dominicano? Para que vean por qué hoy tenemos, aunque sea insuficiente, una democracia y disfrutamos de una constitución y que presuponemos lo correcto es que el Estado dirigido por hombres, elegido por el pueblo, le den el mayor énfasis a la historia para que no se repita. Trujillo que gobernó con terror, logró atrapar o frustrar, fue la palabra, porque no estaban dadas las condiciones en ese momento y fueron traicionados estos jóvenes, estos hombres, que sembraron sí la célula de la libertad en contra del sátrapa y de la tiranía de Trujillo. ¿Tenemos una llamada? Buenos días. Buenos Buenas días. Francis, buenos ah, días, buenos yo días. Yo llamé, tú me hiciste una pregunta y no sí. pude comunicarme otra vez. Okay. Ahora, gracias al máster o, o al musicalizador, sí. me está comunicando. Dime qué tú querías saber del 14. Del 14 de junio, que sé que había un, mensajes que se le enviaba al pueblo de forma clandestina, diríamos, a través de de una de la radio. No clandestina, si era a través de la radio no era clandestina. No, el, sí. Eh, el, el movimiento 14 de junio precisamente se formó a raíz de la invasión del 14 de junio para darle seguimiento a, a las a los deseos y a las aspiraciones que tenía todo el pueblo dominicano de tener libertad. Eh, si bien es cierto que cuando Trujillo teníamos seguridad ciudadana, eh, la educación era muy buena, la salud era muy buena, pero no teníamos la libertad de exigir lo que nosotros considerábamos que era prioritario. Era lo que Trujillo... Eh, quería darle al pueblo y, y estaba bien el asunto es que hubo también muchas muertes por oponerse al régimen y todo eso había que erradicarlo cambiar la educación la salud la seguridad no por no. la libertad mira, mira que había un una anécdota un, un, un cuento que se hacía en, en por debajo, que vi que un perro gordísimo pasaba para Haití y veía un perro flaco y le decía, pero tú si estás delgado, mira cómo estoy yo, gordito, porque como bien. Dice, ¿y a qué tú vienes para acá? Dice, a ladrar, que allá no puedo. Ya, entonces, Mire, y la esas, parte... todas esas anécdotas sí. se hacían, porque el pueblo estaba deseoso no, ya hace 30 parte... años. Doña de dictadura y el pueblo quería libertad esos jóvenes se inmolaron porque en realidad como dice el periódico hoy no se estaban dando las condiciones para la invasión del 14 de junio Mire. entonces el movimiento se formó precisamente para darle seguimiento para no dejar caer la idea entonces nosotros al, al menos yo llegué cuando ya tenía varios tiempos, porque yo estaba muy joven todavía, yo fui la primera. Cuando locutora estaba, cuando papi de, Estrada el manejaba... Programa, 14 de junio, Ajá. dirigido por papi Estrada, que está allá en su casa. Papi Estrada era la que dirigía el programa. Yo era locutora, había otro joven que se fue a la capital, apellido Tejada, que también trabajaba conmigo en el programa. Y el eslogan era tierra para los campesinos, trabajo para los obreros. Y ahí seguía paz, libertad, ese era, era el eslogan el, el que usábamos para iniciar el programa. Tierra para los campesinos, salud para los enfermos, eh, y todo lo que necesitábamos se decía en ese eslogan. Muy bien. Hubo pues, muchas muertes de ellos, de esos muchachos eh, que participaron. Gracias a Dios, yo soy sobreviviente de ellos. Y cuando fue cambiando el movimiento, <coughs> que de un, movi un movimiento patriótico se fue eh, contaminando con la política y se convirtió hasta en partido, ahí yo me retire. Ya. Porque el 14 de junio tenía una esencia bellísima, una naturaleza que encantaba porque estaba de acuerdo a cumplir los ideales del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lourdes. Entonces ¿no? ahí fue cuando yo me di cuenta que Balaguer era más revolucionario que lo que estaban diciendo que, que lo eran. Bueno, gracias me, me fui para Balaguer ya en los años 60 <risa> ya. Muchas gracias Muchas gracias doña Lourdes Bueno, mira, ya. Se está motivando la comisión de, de la verdad Para buscarle eh, razonamiento, investigación y condena A todo lo que fueron los muertos cuando Trujillo Se estima que hubieron más de 40 mil mártires Que murieron en esa dictadura Dios mío Entonces se está motivando esa comisión de la verdad, pues y, ojalá, y, ojalá, que... y, ojalá, y ojalá se haga, y ojalá se haga Otra llamada Entonces, yo creo fielmente en que la memoria histórica del pueblo dominicano se debe de conservar Pero nosotros aquí debemos de dar los pasos y mostrarnos que verdaderamente nos identificamos y protegemos esa memoria histórica Fíjate cómo la Avenida de los Mártires fue cercenada para ponerle a Antonio Guzmán Fernández, que ya no tiene objeto. Lo objeto sería que esta avenida, desde la Duvergé hasta el límite urbano de San Francisco de Macorís, con el proyecto Antonio Guzmán Fernández, que es el que corresponde el tramo carretero o de avenida, desde el cruce de aquí de antes de, de las Guamas, ¿cómo es? De Mirabel. De Mirabel. A partir de ahí empieza el límite urbano, el límite distrital que corresponde al proyecto Antonio Guzmán Fernández, hasta el límite distrital con Senoví. Ese es el correcto manejo que debe de tener, pero los mártires debemos de restablecer desde la Dubergé hasta Mirabel, como era antes, para Francis. poderles rendir verdaderamente tributo a los mártires Francis. de Maimón, Esteroondo, y del, del 49 y, es, y del 47. Este pueblo ofrendó, un momentito la llamada, este pueblo ofrendó 15 mártires, Francis, y aquí no hay un museo, Francis. No hay un museo. Ha de la sido tan difícil el Debe museo de histórico de, de San Francisco. Un museo histórico de San Francisco. Hemos formado todos los. Debe posible. de hacerse. Otras ciudades lo tienen. En está el Cáceres, está el Lee, está el de la masa. Hay, hay, hay varios museos y, óigame, cuánta visita turística se hace. Sí. Aquí Así se necesita es. hacer ese museo. Vamos a escuchar este contacto. Muy buenos días. Sí, soy yo otra vez. Ah. Estoy de acuerdo con ustedes. Esos comentarios están muy acorde con la realidad. Quiero felicitar a Fulvio por su ponencia. Cuando gracias, le gracias. tocó el tema principal, estoy también totalmente de acuerdo con él. Y esto de la avenida, eso se lo prometió el síndico Félix Rodríguez a los familiares de los mártires que estuvieron ahí en el Parque de los Mártires hace como siete u ocho años. Eso fue una promesa de cambiarle otra vez el nombre de Avenida de los Mártires. Me lo dejaron porque, en comisión y no me lo... ¿Qué hizo no me... Antonio Guzmán por San Francisco de Macorís? Que no fuera amigo Gracias. de Siquio. Fue cuando Siquio era síndico que le pusieron ese ya. nombre a la avenida. Lo único que Antonio Guzmán hizo por San Francisco de Macorís fue ser amigo de Siquio. Porque yo recuerdo que el primer síndico que él estuvo aquí fue... Kiko Peguero, y Kiko le pidió de favor que lo ayudara a realizar algunas obras para San Francisco, y cuál fue la respuesta de don Antonio Gumán, mira Kiko, tú estás más engredado que un andullo, oiga, ¿qué respuesta <ríe> Bueno, presidente? gracias, que ya se nos acaba el tiempo, gracias. Bueno, vamos a saludar a María del Carmen Tejada de San Francisco de Macorís, te deseo un lindo día lleno de oportunidades, igual para usted, María Tejada. Banay sector madrigal, esto es para ti, que Dios te dé la fe de Abraham, la gloria de Jesús, la vida de Moisés, la victoria de Jesús, el valor de David, la sabiduría de Salomón, la riqueza de Jacob, la fe de Jacob, frente a adversidades en todo momento. Gracias a usted. Andrea Andrea Manjarrez nos envía entonces... Esta invitación que ya la vamos a el dejar... Anterior, anterior a Ah, bueno, Carmen Gori nos manda un audio, pero no lo, no lo vamos a escuchar. No sé si el más... No, no, no, está bien. Ok, pues gracias por estar todos en sintonía y la doctora Andrea Manjarret está aquí y lo vamos a hacer inmediatamente. Regresemos de la pausa. dentro y fuera de cada salón de clase de nuestra...